Bien, seguimos eh, en vivo a través de Telenor, eh, aquí en nuestro espacio, el toque de mediodía. Miren, en esta mañana, eh, hoy, hoy, el caso del de, eh, supuesto narcotraficante César Peralta, el abusador, eh, ha, se ha extendido a nivel nacional. Aquí en San Francisco de Macorís, eh, la DNCD, acompañada del Ministerio Público, hicieron un allanamiento en un residencial eh, en la salida Santo Domingo, residencial Nestalí, y tenemos precisamente en la línea al vocero de la DNCD, Carlos Dever. Bienvenido, Carlos, eh, a este espacio. Muchísimas gracias. Saludos a todos allá en San Francisco de Macorís, a todo el Cibao y a las personas que te escuchan en este momento. Y darte las gracias por el espacio para poder nosotros entonces también informar sobre alguna situación que se dieron antes de ejecutar ese operativo allá en San Francisco de Macorís. En Santiago específicamente, eh, próximo al Centro Médico Unión. Unión eh, de San Francisco de Macorís, de Santiago. Los miembros de la DNCD daban seguimiento a un vehículo, eh, Mercedes B, en color negro, en el que según la inteligencia tenía todas las características de otro vehículo en el que andaban los eh, presuntos implicados de esta red de narcotráfico internacional. En medio de esa situación, el vehículo de unos médicos lamentablemente colisionó con un vehículo de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Y en ese momento eh, nosotros eh, teníamos la, la, la intención o la certeza de que se trataba de las personas que estábamos buscando y lamentablemente no fue así, lo que nosotros lamentamos esta situación. Luego de la colisión, entonces los médicos fueron a la emergencia, nosotros entramos, nos percatamos de que no eran las personas que estábamos buscando y entonces eh, quedó todo aclarado con un médico por suerte y gracias a Dios no ocurrió nada, nadie resultó herido en medio de esa colisión. Y entonces, continuando con el operativo, luego de que Cloto va aclarado, nosotros entonces nos dirigimos a San Francisco de Macorís. Allí nosotros realizamos un operativo en el residencial Netalí, específicamente en la calle Cuarta. Ahí se apresó a Baltasar Mesa, quien es indicado por las autoridades como miembro de esta red de narcotráfico internacional, y a otro hombre también que se señala como miembro de esa estructura de narcotráfico, de César Peralta. En ese operativo, en ese operativo, nosotros ocupamos un fusil M16, dos chalecos antibala, una pistola, un revólver, cientos de cápsulas de distintos calibres, celulares y otras evidencias. Eh, nosotros lamentamos cualquier situación que haya ocurrido con todos los vecinos de ese eh, residencial, lamentamos que tuviéramos que allanar a esa hora, usted sabe que son situaciones que se dan, y por suerte todo salió bien, Apresamos a la persona y ya está aquí en poder del Ministerio Público. Eh, eh, Carlos, eh, qué bueno que aclararas, primero lo, lo ocurrido en Santiago, el malentendido, y, y qué bueno que no hubo personas eh, laceradas. En ese, en ese confuso eh, operativo en la ciudad de Santiago. Pero aquí en San Francisco de Macorís, aparte del de, de señor Bartasar, menciona que hay otra persona detenida, fue en el mismo residencial y aquí en San Francisco de Macorís. Sí, fue, fue allá mismo, se llama Eduard Núñez, la persona ya que el poder del Ministerio. Eduard Popular, Núñez ¿también? se llama. Eduard Núñez. Pero, Núñez. Sí, Núñez. está conmigo eh, Carlos Génesis Méndez, quien es el director de lo que es el portal Telenor.com, eh, y nos está acompañando y quiero hacerte una pregunta. Adelante, Sí, sí claro que sí. A tu orden, eh, hermano. Tu orden. Una pregunta, Carlos. Eh, de, dices que hubo un, un confuso incidente en Santiago, donde lamentablemente ustedes se confundieron. Eh, eso que pasó en Santiago, eh, ¿cómo es la característica de las personas que usted está persiguiendo? Que... No, no, no. Eh, la característica de las personas no. En este momento okay. era un Mercedes-Benz negro en el que la inteligencia de la Dirección Nacional de Control de Drogas daba seguimiento, porque presumíamos en ese momento que ese vehículo era el que iba, el integrante de la red, y que andaban fuertemente armados. Lamentablemente hubo una situación ahí, le dimos persecución, hubo una coalición, los médicos lograron llegar a la emergencia, nosotros también, allí quedó todo aclarado, por suerte, y nosotros la citamos mucho la situación, esto es fruto del trabajo, usted sabe que a veces estas personas andan eh, muy fuerte armados. Nosotros, eh, por suerte, manejamos muy bien la situación. Eh, los médicos entendieron en ese momento que la situación es por todo el trabajo y, y por suerte nada ocurrió, todo quedó aclarado. Entonces, eso ocurrió como eh, consecuencia de este operativo de búsqueda y captura que tenemos en todo el territorio nacional, hermano. Eh, eh, Carlos, eh, una situación, ¿verdad?, eh... Eh, bueno, luego del caso de, de Quirino, de Figueroa, entre otros capos del narcotráfico que han sido desmanteladas. Sí, hace muchos años se dice que eh, César el abusador eh, viene de, de, de, de esos capos heredando y, y escalando ¿no? en esa organización eh, delictiva del narcotráfico, eh, pero se dice que tiene unos 20 años. Te tengo dos preguntas. Primero, esta investigación da pie al atentado contra la vida de David Ortiz II. Esto viene combinado con, con efectivo de, de la DEA de los Estados Unidos, son los que están dirigiendo el, el operativo, porque hay un sinnúmero de preguntas que la sociedad se está haciendo. Por ejemplo, eh, que esta investigación eh, se inicia en los Estados Unidos, e incluso el país está, eh, el país no, sino estos eh, supuestos delincuentes están en lo que es la ley eh, Kingpin, King, eh, donde ahí estamos viendo en pantalla eh, eh, varias de las personas eh, involucradas e incluso se menciona a eh, figuras del deporte como Octavio Dotel, como Luis Castillo, Luis Castillo eh, empresarios del ambiente artístico. O sea, estamos hablando de, de una red, de, de, de una organización compleja. Y, y grande, y cómo es que las autoridades, eh, eh, principalmente la DNC, no se ha dado cuenta de, de, esta, de, de, este, de, de esta red que, que ya tiene dos décadas, e incluso eh, con lavado de activos, no sé cómo el sistema bancario, que, que está bien fuerte con la ley de lavado de activos, esta red podía moverse con tanta facilidad en la ciudad de la capital y en todo el país. Lo primero que quiero aclararte es que... La República Dominicana tiene convenios con, con muchísimos países, incluyendo Estados Unidos. Y si Estados Unidos requiere a alguien, tiene que colaborar para poder atraparlos, es lo primero. Y en este caso ha sido así: hemos tenido inteligencia y colaboración de muchísimos organismos de, de, de los Estados Unidos. Y así tenemos también cooperación con Francia, con España, con muchísimos países que requieren personas en tradición por, por casos de. Eh, eh, ligados a actividades ilícitas Sí, pero en este caso específico De César Peralta, el abusador ¿Quién empezó? ¿Quién empezó? ¿Dónde empezó la investigación? ¿En República Dominicana O viene no la investigación bella. desde los Estados Unidos? Hermano, en la República Dominicana ¿Dónde vamos a comenzar? Aquí ¿Aquí está operando? ¿No está operando en Estados Unidos? Sí, pero recuerda que por ejemplo eh, César abusador y unos cuantos más involucrados eh, eh, Lo ha encasillado En la ley king -Pin, Que es de los Estados corpo, Unidos era que entraban drogas a Estados Unidos desde República Dominicana, hermano. Ah, ok, ok, bien. Entonces la investigación eh, eh, se comenzaron aquí. Se dice también, eh, Carlos, eh, que la orden sí, eh, de captura eh, fue el jueves. El jueves pasado. El jueves y, pasado y se, y se, y se, y se ejecutó eh, ayer. ayer. Y Esto que había... forma parte de la investigación de la Procuraduría, hermano. Tú sabes que los aspectos legales son normales. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, Un fuerte eh, abrazo y a tu orden. Una sí. pregunta. Sí. antes de irnos una pregunta eh, la persona que ustedes fueron apresados en san francisco macorís aparte de armas largas ¿qué otro que otras cosas pudieron allanarle y ustedes pudieron eh, incautarle eh, bueno ahí hay un revólver cañón reforzado eh, hay muchas municiones también para el revólver tenemos también eh, una pistola calibre 9 milímetros hay dos chalecos antibala, un fusil m16 y la investigación sigue, la investigación continúa. ¿Es posible que sean, que, que hagan a propiedades que sean allanadas aquí mismo en la ciudad de San Francisco de Macorís? Bueno, no, la investigación determinará todo eso, hermano. Okay. Bueno, gracias a Carlos, quien es vocero de la DLCD y nos eh, dio esta llamada exclusiva, ¿eh? Excúcheme, ¿eh? Esto es...